Thank <laughs> you. de sí, sí, Estoy pensando... Yeah. Perfecto Pues buenas noches chicos ¿Pueden escucharme? Buenas noches Muy bien, muy bien, perfecto Yo creo que ya Pues tenemos Tenemos audiencia por aquí Y también por ahí están en, en Facebook Si es que están viendo esta transmisión Ojalá que sí eh, En esta noche de viernes que es Casi, casi, eh, ya el, el examen de la UAM está a la vuelta. Y entonces, pues nunca está de más, nunca está de más eh, resolver un par de problemas por ahí. Que de eso se trata. Que si ustedes nos, nos han seguido, que si ustedes nos han seguido, sabrán que nosotros hacemos cursos gratuitos. Hasta ahorita habíamos estado haciendo los sábados, que los pausamos, pero les dijimos, eh, esos cursos van a regresar. En otra modalidad, pero van a regresar. Y esa es la modalidad en la que han regresado. Este, hemos regresado en sección de matemáticas random. Y ahorita, bueno, hicimos una el lunes, eh, el miércoles y viernes. Y si es posible, lo hacemos la siguiente semana. Y si no, por ahí nos vamos alternando. Pero, ¿de qué se trata matemáticas random? Matemáticas random se trata de dos preguntas más o menos en la noche. Algo rápido, algo que podemos resolver rápido y que probablemente... No sabían, o sea, tómenlo como ese top 2 de cosas que no sabían para el examen de admisión. Eso es muy importante, para el examen de admisión. Y son preguntas que son relativamente sencillas, pero que probablemente no sabíamos. Por alguna razón de la vida no sabíamos eso. Porque, no sé, el maestro no daba esa clase, la razón que sea, no sabíamos eso. El punto es que ahora tenemos esa, esa posibilidad de saberlo. Y les voy a poner los problemas que tenemos para esta noche. Eh, vamos a empezar con uno fácil. Fácil en el sentido de que seguramente ya lo habían visto, ya conocen algo sobre el tema. Por ejemplo, la primera pregunta dice, dado el siguiente sistema de ecuaciones, calcula el determinante del sistema y el determinante de x. Seguramente, si están viendo el sistema de ecuaciones, ustedes dirán, bueno, yo sé hacer eso, o sea, yo sé calcular, el, eh, yo sé cómo resolver el sistema. Escogerán su, su, su método favorito, que el de suma o resta, que el de sustitución, que el de igualación, graficación, el método que ustedes quieran, y lo van a poder resolver. El problema es que esta pregunta en particular... Depende de un método en particular. Es decir, si no conocen ese método, ya fue, no van a poder responder la pregunta. Y yo sé, en algo Matemático, nos encargamos de darles los tips para que ustedes puedan responder las preguntas, incluso sin saber lo suficiente, lo necesario. Les enseñamos lo suficiente para que puedan, este, para que puedan responder la pregunta. Ahora, no siempre se puede. Hay que, hay que tener eso en claro, hay que ser realista. A veces se puede, a veces no. No siempre. Esta, por ejemplo, no se puede responder así. Por más que yo quiera por ahí sustituir valores o algo así, no se va a poder. Es necesario conocer esto. Entonces, por esa razón, por esa razón hoy les voy a enseñar el método que se utiliza para esto. Y ni siquiera vamos a resolver el sistema. O sea, de hecho, ni siquiera se trata de eso. La pregunta se trata de si conocemos el método o no porque en algunos exámenes de admisión no les preguntan, ni, a veces ni siquiera le preguntan por cómo se resuelve, a veces solamente les preguntan por cuáles son las ecuaciones que representan al sistema listo, o sea, puro lenguaje quebraico, esta es, va un poquito más allá y no te pide resolver también, pero al menos te pide que sepas conocer cosas básicas de esto de la regla de crámen, así que vamos a empezar vamos a poner esto de la regla de crámen por acá um. Bien, pues ahora que ya todos podemos ver el pizarrón, vamos a poner el sistema de ecuaciones por acá, y el sistema de ecuaciones es 3x menos 5y igual a 21. Y luego tenemos la ecuación 4x más 3y igual a menos 1. Primero, este método, este método de la regla de Kramer, puede que les parezca un poco raro porque... No siempre se enseña. También se le conoce como el método de determinantes. Por ejemplo, se suele escribir con este, con un triangulito. Con un triangulito. Esto significa determinante del sistema. Así, ese símbolo significa determinante del sistema. A veces, simplemente por no conocer un símbolo, podemos fallar una pregunta. Así que es muy importante. Esto es determinante del sistema. ¿Y cómo se calcula? Pues bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es anotar los números de x y de y. Eso es muy importante. x y de y. Primero el de x, o sea, 3, y luego el de y, que es menos 5. Recuerden esto, todos los números llevan signos, todos llevan signos. Si no tiene, es positivo y se pueden ahorrar el trabajo de escribirlo. Entonces anoto primero el de x, que es 3, luego el de y, que es menos 5, ahora el de x, que es 4, y luego el de y, que es 3. Pregunta, ¿hasta aquí todo está claro? ¿Solamente cómo anoté los números? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. No hemos hecho ningún cálculo. Solamente anotamos los números. Y ahora sí, ya vamos a hacer los cálculos. Recuerden que pueden preguntar la duda que tengan, una duda existencial. Pueden, pueden activar el micrófono, no pasa nada. O pueden preguntar por, por, por chat. Ok, bien. gracias, profe. Entonces... Para poder, para poder calcular esto, lo que vamos a hacer es una multiplicación cruzada. ¿Por qué? Así es el método. La verdad es que ya para el examen de admisión, uno ya no se... Como que ya no, va, ya no tiene mucho sentido cuestionarse. Después del examen, nos cuestionemos todo lo que se pueda. Pero por el momento, así es el procedimiento. Vamos a hacer una multiplicación cruzada. Vamos a multiplicar esto por esto, y eso nos va a dar 9. Anotamos el 9 por acá. Luego lo que vamos a hacer es hacer la otra multiplicación cruzada. Esta que está acá. Esta, lo estoy encerrando por una razón en particular, y es que es especial. Al resultado de esta multiplicación le vamos a cambiar el signo. Por ejemplo, primero multiplico los signos, más por menos, me da menos. La regla dice, cámbiale el signo al resultado, o sea que si ya me dio menos, lo que voy a anotar aquí es más, y luego 4 por 5, 20. ¿Cuánto me da esto? 29. ¿Cuánto vale entonces el determinante del sistema? 29. Eso es lo que vale. ¿Queda claro esto? ¿Pero solo es en, en ese, en el menos 5 y en el 4? Exacto, solo en ese, solo en esta dirección. Puedo anotar un montón, los números que yo quiera aquí, 5, 3, 2, los números que sean. Lo que importa es que esta dirección se multiplica normal. Y la otra dirección, la que estoy encerrando, solo a esa se le cambia el signo al resultado. ¿Respondí tu pregunta? Perfecto. Sí, gracias. Muy bien. Se dan cuenta de que es algo súper sencillo, o sea, no hice una gran operación, no, hice una, no me compliqué la existencia resolviendo cosas por aquí. Es algo súper sencillo, pero que no siempre sabemos. Por alguna razón en la vida nos perdimos ese tema de la escuela. Aquí está, se necesita para el examen de admisión. Qué chido, qué chido si no viene, qué chido que no. Pero si viene y no lo vi, es bastante triste. Entonces aquí ya lo tienen para que puedan repasarlo. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. Muy bien. Ahora, les voy a proyectar nuevamente el PDF para que noten lo siguiente. Observemos el PDF. Ahora, podemos ver los incisos. En esos incisos, pues yo lo que quería era el determinante del sistema, que justamente por eso les dije que el símbolo era un triangulito. De todos los incisos que tenemos, solamente hay uno que tiene esto, que, que el determinante del sistema vale 29. Ya, esa es la respuesta correcta. Ni siquiera tengo que saber cómo se calcula el determinante de X. ¿Queda claro esto? Muy bien, pues el punto de esto es que, eh, como ya calculé que el determinante vale 29, y solamente hay un inciso que dice que el determinante vale 29, ya, ya. Esa es la respuesta correcta. Ahora, les voy a mostrar cómo se calcula el determinante de X, porque supongamos que tienen mala suerte, no sé, la universidad los odia, o algo por ahí. Tienen mala suerte y resulta que hay más de un inciso, o casi todos dicen que el determinante de X del sistema vale 29, así que pues, van a tener que calcular lo otro. Y para calcular el determinante de X vamos a hacer algo interesante. Vamos a anotar otra vez esas rayitas, vamos a anotar otra vez los números, vamos a guardar como el espacio de X y de Y, Nada más que vamos a hacer algo especial. No vamos a anotar el número de X. Aquí me está diciendo esto. Este símbolo que ven aquí, esos números no lo van a anotar. O sea que no vamos a anotar ni el 3 ni el 4. Olvídense de anotar el 3 y el 4. Lo que vamos a hacer es intercambiar ese 3. En vez de anotar el 3, voy a anotar el número que está del otro lado. O sea que en vez de empezar con 3, ¿con qué número empezaría? Con 21. Luego el número de Y, el que sigue. Luego el número de Y, el que sigue, así que en vez de anotar 3, anotaría 21. Luego el número de Y, normal, menos 5. Luego, en vez de anotar el 4, ¿por qué no voy a anotar el 4? Porque estoy calculando el determinante de X, el 4 no se anota, se anota el número que está del otro lado, o sea, el menos 1. Y el de Y, lo anoto normal, el 3. Pregunta, ¿queda claro cómo anoté los números de, de esos numeritos que están aquí? Sí. Muy bien. Y una vez que he anotado estos números, pues procedo a hacer el mismo procedimiento, o sea, lo mismo, lo mismo. Multiplico de arriba hacia abajo. 21 por 3 me quedaría 63. Y luego lo que voy a hacer es anotar la multiplicación del otro lado, la otra dirección. Pero recuerden eso, a esa dirección se le cambia el signo al resultado. Primero, menos por menos me da más, le cambio el signo, me quedaría menos. Y 1 por 5 me queda 5. Y luego 63 menos 5, ¿cuánto nos da? Pues 58. Así que ¿cuánto vale el determinante de X? 58. Nadie me equivoqué. Ah, eh, ajá, sí, okay. 58. Bueno, error de dedo por ahí. Ahí tenía que decir 58. Pero queda claro lo que trato de decirles. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Ahora, yo les decía yo les decía esto. El examen, de admisión, el examen de admisión no siempre se trata de cosas difíciles. El examen de admisión se trata de cosas de cultura general. Cosas que tú vas a poder responder en menos de dos minutos. O sea, el examen de admisión no se trata de que tú vayas y llenes tres hojas de puros cálculos y cosas así. El examen de admisión se trata de que recuerdes de todo un poco. Esto, por ejemplo, es de todo un poco. No nos llevó más de dos minutos. Fue algo súper rápido. Ahorita tal vez dos minutos o más porque estamos aprendiendo. Pero eso solo no es cuestión de verlo otra vez y listo. Es un sistema que se resuelve súper rápido. Entonces, si no hay ninguna pregunta sobre esto, Pasamos al siguiente problema. que Igual, es súper rápido. Bien, tenemos este problema por acá. Dice, se le asigna a la letra V un valor de 10, a la letra A un valor de 100, y a la letra R un valor de 1000. ¿En cuál opción se tiene el producto de sumar 10 veces, 10 veces las letras V, A y R? ¿Tienen una idea para resolver eso? Si tuvieran que adivinar, ¿cuál creen que sería la respuesta correcta? B, ah, chin, eh. si por alguna razón no les llego a, a ¿cómo se llama? Este, a responder si por alguna razón no llego a leer el, el, el comentario que ponen en el, en el chat de Zoom recuerden, o sea, pueden activar su micrófono sin ningún problema entonces aquí por ejemplo este, nos pregunta Andrea si lo podría volver a explicar ¿te refieres al sistema de ecuaciones? ¿cómo, cómo resolverlo? O no sé si ya. A ver, voy a preguntar nuevamente. ¿Quedó completamente claro esto del sistema de ecuaciones? Claro. Eh... Bien, voy a poner un ejemplo así súper random, no lo vamos a resolver, solamente vamos a poner algo como por aquí. Por ejemplo, 3x menos y igual a 5, y vamos a poner aquí x más 4y igual a 9, así nada más. ¿Qué quiero calcular? El determinante. El determinante de x, porque fue el como que más complicadito, es el que siempre cuesta trabajo. No es porque sea difícil, nada más cuesta trabajo, y así, es, así son las cosas nuevas, cuestan trabajo. Pero lo importante es preguntar, ser sincero, preguntar y les explico. Empecemos. Lo que vamos a hacer es anotar los números de X y de Y, siempre, nada más que se van a fijar el determinante de quién están calculando. Si quieren calcular el determinante de X, no van a anotar los números de X. En vez de anotar el número de X, solo el de X. En vez de anotar el número de X, van a anotar el del otro lado. O sea que en vez de anotar 3, ¿qué voy a anotar? 5. En vez de anotar, ¿qué número está aquí? No se ve ningún número, no significa que sea 0. Aquí hay un número, ustedes saben que hay un 1. En vez de anotar el 1, lo que voy a anotar es el del otro lado, o sea 9. Recuerden esto, siempre primero el que debería ir con X y el que debería ir con Y. Como están en el de X, no van a anotar el número de X, van a anotar el del otro lado. Así que en este lugar, primero anoto 5. Luego el de Y, normal, ¿cuál es el de Y? Menos 1. Luego el de X, en vez de 1, anoto 9. Y luego el de Y, que es 4. Y luego hago la multiplicación cruzada. Recuerden esto, de arriba abajo, 5 por 4, 20. Y luego lo que vamos a hacer es anotar la multiplicación del otro lado, pero a esta multiplicación se le va a cambiar el signo al resultado. Primero multipliquen, ¿cuánto es 9 por menos 1? Menos 9, le cambio el signo a ese resultado y me quedaría más 9, o sea que al final el resultado es 29. ¿Quedó claro ahora cómo se calcula el determinante de x? Muy bien. Todos, todos estamos completamente claros de esto. Excelente. Muy bien. Muy bien. Ahora, ya que quedó claro esto, les digo, es fácil, es fácil. Solamente es cuestión de practicarlo una otra vez. De verdad espero que no crean que porque ya lo vieron, ya lo saben. No, tienen que practicarlo. Tienen que practicarlo una y otra vez. Voy a borrar esto. Tome la captura. Uno, dos, tres. Yo creo que ya. Ya funcionó para la captura. Si no, ahí está guardado. Está en una transmisión en, en vivo en Facebook. Pueden ver nuestra página. Y aprovecho para mencionar que en nuestra página también tenemos todas esas clases. De hecho, hay un grupo. Hay un grupo de clases gratuitas. Si no están en ese grupo, pregunten. Pregunten. manden mensaje ahí a la página. ¿Cuál es el grupo de clases gratuitas? Se meten y seguramente ahí están. Van a encontrar esa clase gratuita. Y, este, pues, también eh, estén, pendiente, estén pendientes a estas sesiones de matemáticas random, que son matemáticas para el examen de admisión. Esto, por ejemplo, es para el examen de admisión. Eh, hasta ahorita están siendo los lunes, miércoles y viernes, pero puede cambiar martes, jueves. Solo es cuestión de estar pendientes por ahí. Son clases gratis, así que no pierdan nada. Entren, entren. Nunca le hagan feo a lo gratis. Eh, ¿qué, tema es? ¿Qué tema es esto? Esto es... Eh, se llama regla de Kramer, es el método de regla de Kramer para eh, resolver sistemas de ecuaciones así se llama este, pero realmente no, no, no estamos resolviendo el sistema, solamente se trata de si sabemos, si conocemos el, el tema, de eso se trata la pregunta muy bien y ustedes saben, siempre pueden preguntar si por ahí alguna razón a alguien bueno, al, al profesor que esté no, no logra ver el chat, estamos en el pizarrón y en la pantalla, no logramos ver el chat a veces, pues sin ningún problema activen su micrófono. Recuerden sí. que el examen al menos de aquí se pueden estar para más de un examen, por ejemplo el examen de la UAM que va a empezar el lunes me parece y ya pues, está muy cerca. Si ustedes consideran que ya están súper listos, es esto que acabamos de ver, ya lo tenían que saber. Si no era así, pues hay que repasar todavía un poquito más y llegar muy, muy preparados para, para ese examen de admisión de, de la UAM. Y este, les recuerdo les recuerdo que nosotros pues apenas culminamos ese curso intensivo, fue de puras preguntas, o sea, nuestros alumnos todavía ya están eh, pues listos, preparados para este examen, y, y solamente esto que está aquí es para retroalimentar. O sea, si, si no lo vieron, aquí está, es el último empujoncito, casi el último, casi el último. De hecho, el último empujón es mañana. Tenemos una sesión intensiva, le llamamos sesión relámpago, mañana va a haber una sesión de cuatro horas, dos de matemáticas, dos de español, que son las materias principales para el examen de admisión. Si quieren información sobre esto, manden mensaje a la página. Eh, es un curso express así súper rápido, y justo como les estamos explicando, ahí se resuelven todas las dudas, y lo más cercano al examen de admisión. Ahí es donde se ve. Entonces, pues bueno, continuamos con este, con este problema. Vamos a ver este problema. Dice, se le asigna a la letra V un valor de 10, a la letra A un valor de 100, y a la letra R un valor de 1000. ¿En cuál opción se tiene el producto de sumar 10 veces las letras B, A y R? Ok, puede que... Un tip... Aquí sí, la verdad, vamos a utilizar tips. El tip es, hagan lo que entendieron de esto. ¿Qué fue lo que entendimos? Sumar las letras V, A y R. Entonces, yo sumo V más A más R. ¿Cuánto vale V? 10. ¿Cuánto vale A? 100. ¿Y cuánto vale R? 1000. 1000. Ahora, me están diciendo el producto de sumar 10 veces. Cuando nosotros sumamos un montón de veces la misma cosa, estamos de acuerdo que eso es multiplicar. Queda claro, por ejemplo, que si yo sumo cuatro veces el 5, si yo sumo cuatro veces el 5, eso me va a dar 20. O sea, es lo mismo que 4 por 5. Sumar varias veces lo mismo es multiplicar. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? Vamos, ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí, profe. Perfecto. Recuerden esto, sumar varias veces, la misma cosa es multiplicar. Así que el producto de sumar 10 veces, 10 veces. Quiero sumar 10 veces esto, así que básicamente voy a multiplicar 10 veces por esto. Si viniera así en los, en, en los incisos, ya la hice. Esa es la respuesta correcta. Ningún inciso viene así. Uno viene parecido, que es el inciso A, pero... No, no tiene sentido, así que no es la respuesta del inciso A. Lo que podemos hacer ahora es tratar de que esto se ajuste a uno de los incisos y que siga teniendo sentido. Por ejemplo, lo que podríamos hacer aquí es sumar estos que están acá y luego multiplicar por 10, porque se puede, pero ningún inciso se parece a eso. En cambio, lo que podríamos hacer es multiplicar este 10 por cada uno de estos. Sabemos que eso se puede, ¿no? Que lo que está afuera multiplica todo lo que está dentro del paréntesis. 10 por 10 me quedaría 100. 10 por 100 me quedaría 1,000 y 10 por 1,000 me quedaría 10,000. Y esto tendría que ser la respuesta. Si no viene ahí, pues ya significa que ahora sí lo tengo que sumar. Pero afortunadamente en esto sí viene y es el inciso, este, 100, ah, el inciso B. El inciso B. Y listo. Y con eso respondemos la segunda pregunta. Entonces, ¿cuál fue el tip? Aquí lo importante no es haber resuelto este problema. Aquí lo importante, aquí lo importante es el tip que les di. Y el tip que les di es que traten de escribir lo primero que entendieron, de lo que están seguros, de lo que ustedes creen que sí es seguro. Esto, por ejemplo, sí es seguro. Sumar V más A más R. Luego tratamos de descifrar lo otro, lo que estaba antes, que significaba 10 veces esto. Y para eso era importante. Si yo no sabía que sumar varias veces era lo mismo que multiplicar, significaba que iba a sumar 10 veces esto y quién sabe si me iba a salir. No solamente iba a perder tiempo valioso del examen, sino que también probablemente no me iba a calzar el tiempo para la pregunta y se iba a la siguiente, porque ustedes saben que el tiempo es muy importante para un examen de admisión. Entonces, ¿cuál era el truco? Saber esto que está acá. Y con eso pudimos responder esta pregunta. Entonces, ¿hasta aquí todo bien? Perfecto. Pues... Esto, de esto se trata, justamente de esto se trata matemáticas random. De, ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Muy bien, pues de eso se trata matemáticas random, de entrar y de, generalmente tratamos de avisarlas con anticipación. A esta hora va a ser... Este, a veces hay inconvenientes, casi no, pero a veces suele haber. Hoy, por ejemplo, les avisamos que iba a haber una sesión de matemáticas random. Siempre conéctense, eh, si es posible. Si no, vean la transmisión. Siempre se guarda. Siempre queda guardada, en, ya sea en el grupo de clases gratuitas o en nuestra página principal. Y como les dije, el examen de admisión está muy cerca, principalmente el de la UAM, luego el de la UNAM. Eh, si, ustedes, si ustedes ya se sentían preparados y no se vean esto, pues habría que estudiar un poco más. Si, si lo requieren, si lo requieren, ahí está esa sesión relámpago de cuatro horas, mañana es, si quieren pedir más información, manden mensaje a, a la página, por ahí está, por ahí anda eh, el contacto me parece, por ahí anda el contacto si necesitan algo y bueno, yo espero que esto haya quedado claro, eh, son dos preguntas básicas para el examen de admisión y estos tips les pueden funcionar, entonces por última ocasión, ¿tienen alguna última pregunta? Muy bien. A ver... Muy bien, perfecto. Pues ya está. Entonces, con esto terminamos la sesión de hoy. Eh, repasen esto nuevamente, si no lo habían visto, y su examen es próximo. Y nos vemos en la siguiente sesión de Matemáticas Random. Hasta luego. <risa> Exacto. Sí, sería todo. Nos vemos en la siguiente. Y si, tienen, si quieren, si tienen más dudas, pues pueden mandar mensaje ahí de WhatsApp o en el grupo, en los grupos en los que tenemos. Y pues ya, con eso terminamos la sesión de hoy. Nos vemos en una siguiente emisión de Matemáticas Random. Okay, muchas gracias, profe. Perfecto. Hasta luego.